bienvenidos amigos leo artistas a un nuevo video tutorial de dibujo acá en nuestro canal leo art drawings hoy realizaremos una ilusión óptica en la cual con este increíble truco dibujaremos un hoyo en 3d paso a paso y además ayudaremos a nuestro amigo que creo que es un zorro, un gato, un perrito, no sé, es un animalito. Vamos a ayudar a terminarlo de sacar del hoyito. Para esto entonces ustedes pueden ver que el efecto queda espectacular. Bien amigos, entonces pasemos al tablero. Lo primero es utilizar una regla y, y centímetro a centímetro. Entonces vamos a medir a lo ancho perdón a lo largo de la hoja haremos eso en ambos extremos luego de haber hecho esto oye, acelérate acelérate acelérate eso luego de esto trazaremos líneas horizontales utilizando un marcador eh, delineador puede ser de punta fina y vamos a tener en cuenta que hay que Dejar unos espacios para poder eh, iniciar con la construcción de nuestro orificio. Como pueden ver, vamos a trazar líneas arriba y líneas abajo. ¡Ay! Y no olviden, no olvide, no olvide, no olvide. No olvide suscribirse a nuestro canal. Recuerde, es gratis. No te van a cobrar nada. Muy bien, aquí vamos a realizar entonces nuestro orificio. Cuadro, vamos a realizar un rectángulo, ¿sí? Con las líneas, con las líneas que estamos trazando de forma horizontal. Para esta línea vamos a utilizar el lápiz para que no nos quede muy marcada la caída Y vamos a trazar una diagonal que nos va a servir para separar nuestros eh, renglones Y lograr que el efecto óptico quede de manera espectacular Muy bien, ahora entonces vamos a dibujar a nuestro personaje que está tratando de salir del hoyo él se está tratando de escapar de ese hoyo muy profundo Entonces vamos a dibujarlo y vamos a dar forma Vamos a tratar de que quede lo más real posible Aunque se hizo de forma muy rápida Muy bien, borrador para borrar las líneas de lápiz que nos quedaron. Recuerda que para usar el lápiz y dibujar un truquito muy sencillo es no marcar mucha fuerza en el lápiz para que cuando necesites borrar no queden las estrías en el papel. Bueno, vamos a utilizar un marcador, un marcador de tinta permanente cualquiera que tú tengas. Podemos utilizar línea económica o una línea profesional, en este caso utilizamos un marcador eh, de línea eh, económica, es un genérico y este incluso se está acabando. Pero bueno, nos sirvió para terminar de eh, rellenar nuestro eh, hoyo y ahora viene... A lo que más atención le debes prestar, que es el efecto que queremos lograr de profundidad. Queremos que ese hoyo se vea muy profundo, entonces vamos a usar un lápiz. En este caso, este que estoy utilizando es un lápiz 8B, pero tú puedes utilizar un 6B o un lápiz eh, que te permita eh, sacar eh, tonalidades de oscuras a claras. Muy bien. Vamos a utilizar un difuminador, este difuminador lo construí yo con un lápiz eh, viejo que tenía, un lapicero viejo que tenía y utilizo copitos, copitos de los oídos que usamos inadecuadamente en los oídos y nuevamente suscríbete, suscríbete, suscríbete es gratis Muy bien, ya vamos logrando nuestro efecto de profundidad y por último le daremos color a nuestro animalito ponle el nombre al animalito el que tú quieras no sé a mí se me parece como a un zorro por ahí a alguien se le pareció a un gatito no sé para mí como que más bien es un zorrillo muy bien ahora le vamos a dar color y luego vamos a mirar cómo en el vídeo logramos la ilusión el efecto óptico en 3D No olvides suscribirse a nuestro canal Darle like Compartirlos Ver los videos Practicar en casa Estos trabajos te sirven para la escuela Para que sorprendas a tu profesor de artes Con estas técnicas tan novedosas Y tan divertidas Muy divertidas de hacer Señores y señoras Muy bien, ya estamos terminando No olviden que ahí donde muestra la flechita van a ver videos, sugerencias de video para que eh, sigas nuestro canal. No olvides suscribirte. Suscríbete, por favor. Te lo ordeno, suscríbete. Mira, ya logramos el efecto. Nuestro amigo está tratando ahí patinando y chapaleando para salir del hoyo. Espero que les haya gustado este espectacular video y nos vemos en un próximo video tutorial aquí en Leo Art Bye bye.